hola qué tal amigos el doctor Juan Pablo Reynoso con ustedes el día de hoy le voy a explicar cómo descargar e instalar el atlas digital de anatomía este atlas es súper interactivo que todos ustedes lo podrán utilizar en sus clases ya sean estudiantes principiantes sean médicos sean especialistas este atlas es súper dinámico vamos a darle acá a descargar el enlace lo vamos a dejar en la descripción de este video para que todos ustedes puedan instalar tiene que seguir los pasos que estamos siguiendo para que pueda ser efectivo dicho proceso le damos a descargar vamos a pausar acá, la cara transferencia y ya lo tenemos aquí como lo habíamos descargado anteriormente vamos a ir directamente a mostrar carpeta luego vamos a darle a instalar ejecutamos como administrador esperamos un momento para comenzar el proceso de instalación le damos a instalar este es un tutorial sencillo para todos ustedes que puedan obtener este atlas que es súper interesante le damos a siguiente siguiente siguiente siguiente creamos acá un acceso directo al escritorio le damos a instalar le damos acá a siguiente es muy fácil este proceso no tiene que craquear nada para que puedan instalarlo simplemente darle a descargar siguiente siguiente e instalar eso es súper sencillo esperamos unos segundos vamos a finalizar y listo señores acá tenemos que la aplicación se va a abrir inmediatamente atlas de anatomía humana y acá tenemos el atlas digital disponible todo full gratis para ustedes así que vamos a utilizarlo ahora pues vayan a ver los demás tutoriales que estamos realizando cómo utilizar este atlas digital por ejemplo vamos a darle acá al FEMO. Y ahí podemos ver diferentes vistas del FEMU para todo esto, para poder utilizarlo de una manera sencilla. Síganos para más contenido. Esto simplemente fue un tutorial para que todos ustedes puedan instalar en su computador este magnífico atlas de anatomía digital. Suscríbanse a este canal, activen la campanita para que le lleguen notificaciones. Y nos vemos en una próxima. El doctor Rey nos estuvo con ustedes. Bye.